M es en R, que en español son ser y estar. Ahora vamos a hablar sobre otros los verbos que tú puedes solo imaginar. Bailar, disfrutar, jugar, do, play, enjoy, walk, talk. Cualquier verbo que tú puedes imaginar menos algunos. Vamos chicos y chicas, empezamos. La forma positiva cuando ocupamos presente simple presente simple ocupamos para cosas generales. Por ejemplo, I walk home. Yo camino a la casa. Significa que siempre camino a la casa. No, no importa que no esté haciendo eso ahora, pero significa un hábito. También tú puedes ocupar las frecuencias. Always, siempre. Usually, usualmente. Often, frecuentemente. Sometimes, a veces hardly ever, casi nunca, and never, nunca. ¿Dónde se agrega la frecuencia? Antes del verbo. I usually play tennis. ¿Cuándo más ocupamos presente simple? Cuando hablamos sobre cosas conectadas con temporadas, con clima, con las planetas, con cosas que nunca cambian. Presente simple sería muy fácil, pero no es tan fácil. ¿Por qué no es tan fácil? Porque necesitas recordar que I, we, you, they tiene la forma normal, pero he, she, it agregamos S o ES. ¿Cuándo ocupamos cuál? ES ocupamos cuando tenemos el verbo que se termina S, SH o CH. Obviamente, porque sería muy raro si tú, por ejemplo, dices el verbo PASS y agregas otro S. Si no agregas ES podrías tener un poquito sonidos de serpente. Pass pass no funciona. Pass passes. Ahora watch. Si agregamos watch, watches, no funciona. Watches. Ahora SH este wash wash no funciona. Wash washes. Okay? Entonces, cuando tenemos c, sh o ch, ese sonido agregamos s. ¿Cuánto más agregamos s? Tenemos do y go, agregamos s. Entonces, do, DAS, go, goes. ¿Sería todo? No es todo. Hay que recordar dos cosas más. Cuando tenemos un consonante y y, necesitamos cambiar la y. Para y corta e, es. Study, studies. Cuando tenemos un vocal, A, E, I, O, U, necesitamos solo agregar S. Palabra enjoy, agregamos solo S. Enjoys. Lo mismo con stay, stays. Play, plays. Pero si tenemos un consonante, recuerden, try, tries. Es todo por hoy. Gracias por ver ese video.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 Siempre. Mira el siguiente vídeo, segunda parte, forma negativa. Ese doesn't no significa nada, solo significa no. Y forman de las preguntas. He, she, it tienen otra forma, entonces, does she do?